Hoy, en Cultivo Paso a Paso y después de tanto tiempo sin pisar al exterior, nos hemos puesto manos a la obra para mostraros cómo preparar el suelo de cultivo mediante dos técnicas, el marcal profundo y la parada en crestai. Antes de empezar a trabajar el suelo y de explicar cada técnica, vamos a ver todos los materiales que necesitaremos para asegurarnos que lo tenemos todo listo para comenzar. En primer lugar, necesitaremos materia orgánica bien compostada, entendiendo ese portal cualquier tipo de mantillo, de estiércol o de compost, pero que haya sufrido unos correctos procesos de compostaje. Como ya hemos repetido en diversas ocasiones, el olor ha de ser olor a tierra mojada, desechando cualquier olor a amoníaco o a putrefacción. En nuestro caso... Hemos optado por utilizar humus de lombriz de calidad, de nuestros amigos de Organic. Ya sabemos que con este producto se mejoran todas las propiedades biológicas físico-químicas del suelo, así que mejoraremos tanto la fertilidad como el funcionamiento del mismo. Como vamos a trabajar el suelo, precisamos de un motocultor que nos permita labrar con total intensidad para dejar un suelo en perfectas condiciones para iniciar cualquier tipo de cultivo. Una fina cuerda. Nos ayudará a delimitar el bancal para ir confeccionándolo a medida que vayamos practicando las diversas actuaciones que requiere el proceso. Para fijar la cuerda bastará con disponer de unas piquetas bien sean en hierro, madera o cualquier otro tipo de material resistente. La zada de mano, la pala y el rastrillo también van a ser dos herramientas que vamos a necesitar para hacer el bancal e ir recalzándolo, aislándolo y dejándolo bien nivelado. Si utilizamos materia orgánica elaborada por nosotros mismos, hay que dejar bien fina la última capa que se aportará, por lo que se necesitaría disponer de un cribador o garbillo. Así, tamizando toda la materia orgánica a aportar, permite que pase solo lo que se haya transformado en fértil y negro humus, desechando cualquier impureza que pudiera presentar. Para reducir el consumo de agua, vamos a dotar al bancal de un sistema de riego localizado. ...por lo que necesitaremos también mangueras de polietileno de 16 milímetros... ...el tipo de manguera depende ya de cada usuario... ...pero en este caso se va a optar por goteo interlínea... ...luego se va a cubrir toda la superficie de la zona de cultivo con paja... ...por lo que se necesita una bala que podemos adquirir en tiendas de animales... ...también puede cubrirse con hojas o cortezas... ...el cartón es otro material que vamos a necesitar para cubrir los pasillos y así impedir la presencia de hierbas adventicias al tiempo de favorecer caminar sin embarrarse los pies. Otras alternativas son la grava o incluso las piedras del entorno. Para finalizar vamos a cubrir con malla antigerminación todos los laterales del bancal profundo, así como los pasillos entre bancales. La intención es impedir todavía más, si cabe, que surjan hierbas adventicias en las cercanías de la superficie cultivada. ...ahora que ya sabemos todos los materiales y herramientas... ...que vamos a necesitar para iniciar a trabajar el suelo... es hora de comenzar a realizar las primeras labores... ...a llevar a término... ...así que no perdáis detalle de cada uno de los pasos a seguir... ...las dimensiones ideales de un bancal... ...es de un metro de ancho... ...por tantos metros de largo como se disponga... ...veamos pues cómo se confeccionan los bancales... ...basta con cavar con la azada un poco... ...y ver la humedad que presenta... ...como terminamos de pasar unas lluvias... ...la sazón del suelo es obvio que es la correcta... ...en caso de no serlo... ...deberíamos haber regado mediante inundación toda la zona de cultivo entre 3 y 4 días antes de proceder al arado. Una vez seguros del estado óptimo de sazón, hay que delimitar con una cuerda las dimensiones de los bancales, en este caso dos. Uno para hacer la parada en cristal y el otro para hacer el bancal profundo. En cuanto tenemos delimitados los bancales procedemos a labrar el suelo del interior del bancal con el motocultor. Dependiendo de su textura y estructura, es un trabajo que resultará más o menos laborioso, pero al que hay que ponerle ganas si queremos dejarlo en condiciones perfectas. Una vez realizada la primera pasada, hay que extraer la capa de tierra mullida del bancal con la ayuda de la asada de mano. Basta con quitar un espesor de unos 25 centímetros, a menos que el terreno precise de un pequeño subsolado, en cuyo caso se deben retirar más de 40 centímetros. Seguidamente abonamos la superficie del bancal con entre 4 y 7 kilos de humus por metro cuadrado. La cantidad en sí variará a razón del contenido inicial de materia orgánica que presente el suelo, lo que podemos apreciar por el tono del suelo que oscurece con mayores concentraciones de humus. A continuación volvemos a roturar el bancal para hacer más esponjosa la capa inferior de la tierra al tiempo que ayudamos a incorporar y mezclar el humus aportado. Tras esta operación, volvemos a colocar sobre el bancal la capa superior de tierra que habíamos apartado a los lados y esparcimos la misma cantidad de compost que al principio, pero ahora sobre la capa superior. Volvemos a darle una última pasada con la azada a fin de dejar el humus bien mezclado e incorporado. Tomamos el rastrillo y alisamos el bancal para dejar la superficie plana y nivelada. Ya solo queda añadir una fina capa de humus sobre toda la superficie de cultivo. El color negro ayuda a retener mejor el calor en el suelo durante los primeros días de primavera. Como veis, han quedado dos bancales que se diferencian entre sí por su altura. Este que tengo a mi derecha está a ras del suelo y es el denominado Parade en Crestay y que diseñó el agricultor ecológico mallorquín llamado Gaspar Caballero. Es ideal para zonas áridas donde la erosión es mayor y la poliometría es escasa. Este segundo bancal más elevado es el denominado bancal profundo. ...resulta ideal para zonas donde la pluviometría es mayor... ...ya que a esta altura... ...hace que el tallo no quede sumergido y produzca potedumbres. ...el bancal profundo, al estar sobre elevado... ...permite una mayor aireación lateral... ...lo que hace que se oxigenen más las raíces que crecen sobre él... ...y ahora que ya hemos visto cómo se confeccionan los dos bancales... ...vamos a realizar las actuaciones que quedan pendientes... ...para dejarlo todo listo. Con los bancales ya confeccionados... ...llega el momento de instalar el sistema de riego localizado... ...primero se cortan las mangueras acorde a la medida del bancal... Para que el sistema de riego quede autocompensado, se hace un circuito cerrado que permitirá la misma presión en todos los orificios de riego. Los cartones los colocamos en los pasillos para facilitar nuestro paso durante las labores de cuidado y mantenimiento del vergel. Luego, cubrimos el cartón y los laterales elevados del bancal profundo con la malla anti-germinación. La paja la esparcimos generosamente sobre la superficie cultivada del bancal hasta formar un buen manto. Con el acolchado orgánico conseguimos que la tierra no quede desnuda y se pueda deteriorar con la erosión perdiendo humedad, al tiempo de aportar material orgánico a medida que la paja va descomponiéndose. En cuanto colocamos la paja procedemos a regar de forma abundante los bancales para dejarlos bien húmedos y esperar a que llegue el día de trasplante, cosa que ya decidiréis en casa caso acorde a vuestro clima. Bueno, pues ya hemos dejado confeccionados el bancán profundo y la parada en Crestay. Esperamos que os hayan resultado útiles estas dos técnicas de acondicionamiento del suelo. En próximos programas más no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.